Para insertar un applet de Java recurriremos a los e de información textual y elegiremos applet de Java. En este caso vamos a eh, utilizar un applet de Java sobre geomorfología elaborado con JClick. Desplegamos y elegimos la aplicación JClick. Automáticamente nos marca un código y carga los archivos necesarios para ejecutar el programa. Lo único que nos queda es añadir el archivo que contiene nuestra eh, aplicación en JClick. En este caso es este de acá. Habría importante, no solo basta añadir los archivos, sino que hay que pulsar, pulsar también el botón cargar. Pero como tenemos que hacer una pequeña modificación dándole el valor de, con el nombre, del archivo. La recomendación es que lo que hagamos sea copiar y pegar el nombre antes de darle al botón cargar. Una vez que le hemos dado al botón cargar, automáticamente el applet se ha generado y vemos que empieza a arrancar Java. Es probable que antes de realizar esta carga de Java se nos solicite la autorización para la ejecución tal como se ha indicado anteriormente en el ejemplo eh, no, vemos que aquí sí ha aparecido aceptamos ejecutamos y se va cargando el applet ya lo tenemos el applet dentro de Excel Learning. podríamos ir moviéndonos por él en su momento realizando las actividades que se plantean en este caso tiene una serie de, de, de páginas eh, informativas y luego ya empieza a plantear actividades. Estoy haciendo eh, eh, ahora mismo haciendo clic, con lo cual veo que están dándome mensajes de error. Si eh, fuéramos a visualizar esta página, visualización previa, comprobaríamos que el applet se ha cargado correctamente y... Podemos visualizar la página con el contenido generado dentro de la misma. Aquí está el contenido ejecutándose en la versión web de nuestro contenido.